que se chupe menos la tinta y que suden más. Yo quisiera quejarme pues, de todo como se está llevando el plan político en este país, que veo que es toda una, una madraña de bueno, es un ovillo que, es, que no se puede desatar porque lo han liado tanto, que lo, para desatar este ovillo lo primero que tienen que hacer es aclararse de ello. ¿Por qué? Porque el PP se echa la culpa al Partido Socialista y el Partido Socialista está echando la culpa al PP. Esto es un partido que dura más que el Partido de Nadal. Tanto unos como otros son tan chorizos. Es como si quieres enderezar la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es imposible ya enderezarla. ¿Por qué razón? Pues muy fácil, porque está torcida para ...para tú poderla enderezar por muchas cosas que tú quieras hacer... ...tienes que tirarla y empezar de los cimientos... ...pues aquí pasa una cosa... ...en el Senado hay que tirar de mal por culo... ...y empezar con los nuevos... ...ahí adentro lo único que están haciendo es con el que dice... ...bueno yo voy a hacer mis ocho horas... ...punto y pongo y me, y me pongo la mano... ...y eso no es así... ...hay que hacer sus ocho horas pero cumpliéndolas... ...no simplemente por llevarse el sueldo o algo más... ...como hace más de un político... ...quiero decir claramente... ...que el embrollo está ahí medido ...y que la, y tienen que buscar una solución... De qué manera, lo vuelvo a decir, que se chupe menos la tinta y que suden más. Y bueno, ya todo esto, pues mira, que tengáis un buen día, que no os peleéis mucho y que a ver cómo acaba el partido, macho, porque os estáis quedando sin pelotas. <risa>